¿Eh? ¡Sí! pelea a muerte ¿eh? no va, me sí, ¿no? puesto fuera. que es no fuera. El video? No hay verdad. ¡Sí! ¡Sí! Pelea a muerte ahí. Ese se corte que ponerlo. Pelea a muerte. No no, Si sí, hemos pasado lista y estaban ya todos. Es que he pasado el mientras estabais jugando. Está Zapotecas, los mejores, ¿no? Qué bien. Son los mejores, ¿qué equipo es el mejor? Luego, luego lo ponemos. Venga, no, no, no. a cámara. Gusta, gusta, gracias, ah, va. gracias a, a gente, amigos, verdad, Mixtecas. ¡Vamos! Están acabando. Mixtecas Oscar, Oscar, Pegas. bien Mixtecas Oscar, ¿Le vais a dar algún premio a estos dos no? eh. ¡Coconacas! que chuches! dos no, no, no. chuches? ¿El, el nombre si. de mi equipo? ¡Quiero mis chuches! ¡Yo quiero chuches! eh. quiero lo ¡Y por último! La tribu más fuerte ha sido los y la más robot. enseñalo, enseñalo diplomas de ganadores. Enseñad los diplomas de ganadores, que con las chucherías se vuelven locos. Todo está grabado, eh. Todo está grabado, como no han robado. Venga, ya podéis ir, ya podéis ir, hasta luego ya podéis iros muy bien oye ahí está muy bien el juego ahí está muy bien ¿Eh? no está mal por qué no Todos lo han hecho todo dime